En este vídeo vamos a estudiar la regla de eliminación de la disyunción. Eh, esta regla se estudia en el tema 2 del curso de lógica, matemática y fundamento. Y lo que viene a decir la regla es que si hemos demostrado una disyunción, por ejemplo hemos demostrado F o G, y deseamos demostrar H, la forma de hacerlo es distinguiendo dos casos. Primer caso, se supone F y suponiendo F se demuestra H. Segundo caso, se supone G y suponiendo G también demostramos H. Entonces, cuando tenemos estas demostraciones, utilizando la regla de eliminación de la disyunción, podemos tener una demostración de H. Vamos a ver cómo esta regla se eh, ha implementado, bueno, cómo está en LEAN y cómo la podemos aplicar. Veamos. En sí, la regla, en fin, como siempre, en la línea 4 importamos la librería de tácticas, declaramos que P, Q y R van a ser variables de tipo de proposición, y la regla, en esencia, lo que viene a decir sí es que si tengo una disyunción, P o Q, tengo que P implica R, esto sería lo que representa la primera caja, tengo también que a partir de Q llego a R, esto es lo que sería la segunda caja, por tanto, si tengo esas tres demostraciones, puedo concluir que también tengo R. La expresión de, este, de esta deducción es la siguiente. Primero, primera hipótesis, le he puesto etiqueta H1. Segunda hipótesis, P implica R, le he puesto la etiqueta H2. Tercera hipótesis, Q implica R, le he puesto la etiqueta H3. Y la conclusión, R. Bien, como hicimos en el vídeo anterior, esta es la primera vez que vamos a usar la regla, Mirad que el sistema nos puede ayudar, porque en fin, hasta que va a ser la disyunción, todo el mundo de acuerdo. Y con la completación automática, cuando he escrito O, mira que me está ofreciendo distintas opciones. Mira, esta de aquí es la que necesito. ¿Y cómo es? Mira, ¿qué es lo que me está diciendo? Que tengo una disyunción, que es la tercera hipótesis que A implica C, en nuestro caso que P implica R, la segunda, y que Q implica R, la tercera, por tanto ya tengo R. Luego le tengo que aplicar esta regla a H1, H2 y H3. Bien, pues la completo, le digo, efectivamente, esa es la que quiero usar y sería, se la tengo que aplicar a H1, H2 y H3. Como siempre... Esto lo podríamos haber haberlo descubierto utilizando el sistema de sugerencias de Lean. Si le digo que me sugiera demostración, bueno, me sugiere mucha, pero fijarse que la segunda de las sugerencias, las otras son por refinamiento, es exactamente or el link H1H2H3. Pero si nos damos cuenta han aparecido otras. Mira, la primera es OREC H2H3H1. Aquí hay un... En lugar de link es recursiva, que es de la forma de construir, pero fijarse que el orden en que se aplica es distinto. Veamos, dejo aquí como estaba y vamos a la segunda demostración, que es hacerle caso a la sugerencia. Bien, si me pongo encima, mira que el ORREC tiene A, B y C son variables implícitas. Primero, ¿qué tiene? A implica C. A implica C, ¿quién es en nuestro caso? H2. Después, B implica C, ¿quién es en nuestro caso? H3. Y después, la disyunción. A o B, que en nuestro caso P o Q, que es H1. Por eso hay que aplicarla en este orden. Además, antes lo hicimos utilizando sugerencias. ¿Qué pasaría si lo que hago es que le digo que lo busque en la librería de teorema del sistema? Si le digo que lo busque, la que me sugiere es exactamente el ORREC. Esta de aquí. Bien, estas dos demostraciones son... con. Eh, con lemas del sistema, con la eliminación de la disyunción. Y la tercera demostración sería automática. ¿Cómo se puede hacer automática? Bueno, pues con la táctica simplemente por int y nos dice que puede hacerse automática con, puede que salga automática con la táctica tauto o la táctica fini. Recordad que Tautos no es completa, por eso es simplemente intenta a ver si se puede. Con Tautos se puede y con Fini también se puede, aunque no lo he escrito. Bien, aparte de las demostraciones con lemas o las demostraciones automáticas, vamos a ver que también se puede demostrar en el estilo aplicativo, utilizando tácticas uh, hacia atrás. Bueno, vamos a hacer la cuarta demostración aplicativa y para eso el bloque empieza en begin termina en e. ¿Y cuál es la táctica que tenemos que utilizar? A ver, nosotros que observamos? H1 es una disyunción. Entonces vamos a decir que lo vamos a hacer por caso. Hacerlo por caso, que va a ser Crear las dos cajas. Nos va a crear estas dos cajas. En el primer caso, ¿qué es lo que va a suponer? p en el segundo caso, que es lo que va a suponer Q, ¿de acuerdo? Así que le decimos que va a ser por caso y además vamos a utilizar con etiqueta HP la hipótesis del primer caso y HQ lo vamos a escribir como hipótesis del segundo caso. Observad que va a desaparecer el H1 en lugar de un objetivo va a B2, pero en cada caso la conclusión no va a variar, ya que la conclusión siempre es la misma, pero en cada caso va a añadir una hipótesis distinta. En un caso va a añadir el HP y en el otro la HQ. Vamos a verlo. Voy a la línea 42 al final para aplicar la táctica y efectivamente ya tengo dos objetivos en el primero añadido HP y en el segundo añadido HQ. Con esos de los subobjetivos, bueno, pues vamos a hacer la demostración de cada uno de los casos escribiéndolo entre las llaves vamos al primer caso, veis que me pongo aquí y queda solo el primer caso tengo que conseguir R, bueno R es la conclusión de H3 luego, ¿qué es lo que tengo que... <coughs> perdón, R también es la conclusión de H2 ¿quién es la hipótesis de H2? P, pero P es el HP luego, si le aplico H2 a HP, ya tengo R, veis Efectivamente, el primer caso totalmente resuelto. Eso es, no nos queda ningún objetivo en el primer caso. Venimos aquí y se abre el segundo caso. Ahora tengo la hipótesis HQ, pero eso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora si H3, que Q implica R, se lo aplico a HQ, que es Q, pues me va a dar R. Y ya tengo este objetivo y ya tengo la demostración completa, Por supuesto que, en fin, como os dije antes, esto de aquí, esto lo podría haber quitado, vamos a ver, para que quede mejor, esta sería la tercera, esta sería la cuarta, esta sería la quinta y esta sería, perdón, esta sería la quinta y ya con eso hemos terminado. Tenemos, usando los remas la 1 y la 2, aplicativa la 3 y automática la 4 y la 5. Con eso ya hemos terminado, grabo la sesión y solo recordad, como siempre, que esto es parte, del, está en el repositorio de Lean, aquí tenéis enlace al curso con las transparencias, al curso de lógica con las transparencias que os he comentado. Y lo que hemos visto es la regla de eliminación de la disyunción que tenéis, como siempre, enlace al código, enlace a la sección en el navegador y también enlace al libro en donde poco a poco vamos añadiendo cada una de las propiedades que vamos demostrando. Esta es la versión de hoy. Y la propiedad que hemos añadido es, está en el apartado 242, aquí lo tenéis. También hay enlace al código, enlace a la sesión y añadiré al la, el enlace al vídeo cuando termine. En el enlace a la sesión, eh, aquí lo tenéis, ya tenéis la sesión, ya está activa, Lo podéis, la podéis experimentar dentro de la red y como siempre lo mismo que hemos hecho pues aquí veis que podéis ir navegando y va saliendo aquí están los dos objetivos y lo, y también lo de si os ponéis encima de la regla pues también tenéis, voy a ajustarlo también tenéis las descripciones de la regla, estamos muy grandes, ahí lo tenéis. Bueno pues eso es todo y con eso termina este vídeo. En el próximo veremos aplicaciones con las reglas que acabamos de, de ver, tanto las reglas de introducción de la disyunción como las de la eliminación.